El año 2016 es un año 9. ¿Me afecta ese número en algo? Sí, esta es otra de las preguntas que se me hacen muy a menudo. Eh, ¿Tengo el número tal? ¿Me sale en la, en la matrícula del coche? ¿Qué significa? ¿O estoy viviendo en un número tal, de número 3, yo qué sé, de la, de la calle tal? ¿Significa algo para mí? ¿O que es curioso porque el número tal se me va repitiendo? ¿Me casé día tal y tuve un hijo el día tal, etcétera? ¿Qué significan los números para mí? Bien deberíamos separar los números generales de nuestros propios números. En numerología lo que se mira es qué números tienes por tu fecha de nacimiento, por las los, la, la correspondencia entre letras y números de tus nombres y apellidos. Entonces, esto ya es personal. Ahí se salen, se sacan deducciones de cómo eres, que te va a pasar cosas de ese estilo. no Entonces, ahí sí que podemos decir que esos números te afectan. Pero hay otros números generales. Estamos en el año 2016. Sí, claro. Si lo sumamos, veremos que da nueve. el resultado, ¿no? 2 más 0, más 1, más 6, da 9. Entonces estamos en un año 9. ¿Eso significa algo para mí? No. ¿O sí? ¿Por qué? Para toda la humanidad, en principio... 2016 es un número 9. Por lo tanto, para toda la humanidad significaría que es una época de finalizar cosas, de terminar cosas y de prepararse para un nuevo ciclo. Para el, el año 1, que será el siguiente, y el año 1 es de empezar cosas. El año 9 es de terminar, de acabar con las cosas pendientes, de no, no ir quitándose los pesos de la mochila. Bueno, dejémoslo así, como fácilmente no vamos a entrar a la interpretación, ¿no? que el año 9 sería de terminar cosas. Pero eso. Es para la humanidad en general, en todo caso, no para nosotros. Para cada uno de nosotros tenemos lo que se llamaría nuestro año personal. Yo estoy en un año 1, perdón, en este momento estoy en un año 8, por ejemplo, entonces tiene que ver con abundancia y con sacar todos los talentos, cosas de ese estilo. Para mí el año siguiente será un año 9, no este. Aunque ahora sea el 2016, para mí es un año 8, para otros será el año 1, el año de empezar cosas, o el año 5 de, de, de ser libre, yo qué sé, cosas de ese estilo. Por lo tanto, olvidaros, no hagáis ni puñetero caso de nada que tenga que ver con cosas generales, solo lo que tiene que ver contigo mismo. Sí, si coincide que el año 2016 para todos es un 9 y para ti, aparte, también es un año 9... Vale, pues coincide y supongo que será un poquitín más fuerte, porque aparte de tus influencias personales, que son las verdaderamente fuertes, habrá las otras, las de general. Pero ahí además hay otra trampa. No sé si habéis caído. El año 2016 no existe. Es una convención social. Si no preguntárselo a los musulmanes, que tienen una fecha diferente, para ellos estamos en otro año, que no tiene nada que ver el año hebreo, el año hindú, el año egipcio, el año árabe, el año maya, el año occidental. Sí, hay una convención de que empezamos a contar a partir del cero, del cero, del, del año cero. Pero eso es una convención, una invención. Entonces, a nivel astral, cósmico o algo así, no existe el año 2016. O si existe, será de la creación del universo, que no podemos saber, evidentemente, por lo tanto, el año 2016 es totalmente una invención, una intelequia humana. Si hace efecto será en quien se lo crea. Y eso es una de las cosas que ya irá saliendo a lo largo de estas gotas de sabiduría de que cualquier cosa que tú te creas será realidad. Por lo tanto, si tú crees que este es un año nueve para ti, para todo el mundo, pero para ti, y crees, y sabes que el año 9 es determinar cosas, pues aquí estás esperando. Empieza a terminar cosas, porque si no te las terminarán por ti.